El tiempo futuro en español. Tiempo futuro. Verbos terminados en AR. Video número 8. Empezamos con el verbo mandar. To send. Yo mandaré. Tú mandarás. Él, ella, usted mandará. Nosotros, nosotras mandaremos. Vosotros, vosotras mandaréis. Ellos, ellas, ustedes mandarán. Yo mandaré muchos regalos a mis amigos. Manejar. To drive. Yo manejaré. Tú manejarás. Él, ella, usted manejará. Nosotros, nosotras manejaremos. Vosotros, vosotras manejaréis. Ellos, ellas, ustedes manejarán. Yo manejaré con mucho cuidado. Marcar. To dial or to mark. Yo marcaré. Tú marcarás. Él, ella, usted marcará. Nosotros, nosotras marcaremos, vosotros, vosotras marcaréis, ellos, ellas, ustedes marcarán. Él marcará el número si tú se lo pides. Mirar. To look. Yo miraré. Tú mirarás. Él, ella, usted mirará. Nosotros, nosotras miraremos. Vosotros, vosotras miraréis. Ellos, ellas, ustedes mirarán. Diego mirará la carrera de caballos con sus binóculos. Necesitar. Yo necesitaré. Tú necesitarás. Él, ella, usted necesitará. Nosotros, nosotras necesitaremos. Vosotros, vosotras necesitaréis. Ellos, ellas, ustedes necesitarán. Ella necesitará comer cada cuatro horas. Orar. To pray. Yo oraré. Tú orarás, él, ella, usted orará. Nosotros, nosotras, oraremos. Vosotros, vosotras, oraréis. Ellos, ellas, ustedes orarán. Nosotros oraremos todos los días. Ordenar. To order. Yo ordenaré. Tú ordenarás. Él, ella, usted ordenará. Nosotros, nosotras ordenaremos. Vosotros, vosotras ordenaréis. Ellos, ellas, ustedes ordenarán. Ellos ordenarán los mejores vinos. Pagar. To pay. Yo pagaré. Tú pagarás, él, ella, usted pagará, nosotros, nosotras pagaremos, vosotros, vosotras pagaréis, ellos, ellas, ustedes pagarán. Ellas pagarán con sus tarjetas de crédito. Parar. To stop. Yo pararé. Tú pararás. Él, ella, usted parará. Nosotros, nosotras pararemos. Vosotros, vosotras pararéis. Ellos, ellas, ustedes pararán. Yo pararé en la próxima estación de gasolina. Pasar. To happen. To pass. Yo pasaré, tú pasarás, él, ella, usted pasará, nosotros, nosotras pasaremos, vosotros, vosotras pasaréis, ellos, ellas, ustedes pasarán. Tú nunca pasarás por una situación tan difícil. Pegar Hit. Yo pegaré. Tú pegarás. Él, ella, usted pegará. Nosotros, nosotras pegaremos. Vosotros, vosotras pegaréis. Ellos, ellas, ustedes pegarán. Yo le pegaré muy fuerte a la pelota. Pelear. To fight. Yo pelearé. Tú pelearás. Él, ella, usted peleará. Nosotros, nosotras pelearemos. Vosotros, vosotras pelearéis. Ellos, ellas, ustedes pelearán. Ellos pelearán muy bien en la clase de karate.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 Número 8.